Senador Comorera. Buen día, gracias presidente. No son estos unos presupuestos que puedan afrontar los problemas que viene arrastrando la justicia en España y seguimos igual de escépticos que el año pasado sobre el éxito de esas líneas estratégicas y sin percibir ese servicio público de calidad más ágil y eficaz en la atención a las demandas de los ciudadanos que proclaman. Seguimos gracias, con una estructura de la justicia decimonónica y estos presupuestos no van a conseguir ese salto a una justicia del siglo XXI que necesita la justicia española. Por tanto, creemos que los presupuestos desprenden la misma falta de medios y efectividad que se viene arrastrando y el parche del incremento de 7 millones en retribución para jueces fiscales y personal de la Administración de Justicia solo palía parcialmente un problema que exige un esfuerzo presupuestario mucho mayor. Son, por tanto, unos presupuestos muy poco ambiciosos. De hecho, y eso dice mucho de las, priorida de las prioridades de este Gobierno, son la quinta, parte, la quinta parte de lo que se destina en defensa y 1,15% de los presupuestos generales del Estado. Está claro que para algunos es más importante comprar armas que invertir en justicia. La justicia no es una prioridad en estos presupuestos. No se destina nada a la, organiza a la moderniza modernización organizativa de la Administración de Justicia, pero sí hay un incremento notable para la rehabilitación de edificios judiciales, porque ahí casi han doblado el presupuesto. Estamos de acuerdo en que hay graves carencias en las sedes judiciales, pero no hay que arreglar únicamente lo externo, lo que se ve, sino también, y quizás más urgente, lo que pasa dentro. Esa transformación estructural que pide la justicia a gritos y que no aparece en estos presupuestos. Los profesionales llevan años reiterándolo hasta la saciedad máxime cuando lo que se dice pretender es la instrucción más rápida de los procesos penales, artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante algo imposible actualmente por la falta de dotación presupuestaria para hacerlo de forma efectiva. Llama poderosamente la atención la advertencia de que solo crearán nuevos órganos judiciales allí donde sea necesario y se acredite la sobrecarga de trabajo, sin que se conozca con qué módulos, si los que hay se aplican provisionalmente porque fueron rechazados por el Tribunal Supremo, se pretende negociar seriamente otros. Esto, combinado con la idea de disponer de una justicia mejor organizada, permite inferir que más que a un aumento de recursos se busca simplemente una reorganización de los escasos recursos ya existentes. Nos choca también que para el Plan de Modernización Tecnológica de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal se presupuesten 21, 21 millones de euros menos que en el ejercicio 2017. A día de hoy muchos profesionales siguen pasándose horas intentando entrar en el sistema porque se sigue colapsando, o los fiscales siguen quejándose de la ralentización de su trabajo que les supone la llamada fiscalía digital. Ayer mismo un fiscal decía en un tuit, acabo de salir del curso de Fortuny y vamos, ganas de llorar. Ahora tenemos que hacer un informe hasta para las notificaciones. Por favor, que paren ya este despropósito. Por otra parte, las partidas destinadas a formación ven reducida su dotación ininterrumpidamente desde 2009 de manera muy importante para este 2018, donde disminuye el 8,5% en la formación de personal y, en el caso de la Fiscalía, del 17%. Sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, vuelven a dejar a las víctimas tiradas un año más, dedicándoles cero euros. No hay, un de presupu... no hay en el proyecto de presupuestos una partida para políticas de reparación a las víctimas de la dictadura franquista. No hay rastro de partidas económicas destinadas a exhumaciones de fosas comunes y otras medidas de reparación a los represaliados. Intentamos, tanto en el Congreso como en la Comisión de Presupuestos del Senado, que la exsecretaria de Estado de Justicia nos dijera el porqué y dio la callada por respuesta, por vergüenza. A pesar de lo que venden, son unos presupuestos que siguen sin dignificar la retribución de los y las profesionales que prestan el servicio público del turno de oficio y que siguen dejando fuera del beneficio de la asistencia jurídica gratuita a un buen número de personas que no tienen suficientes recursos para litigar con los actuales criterios. Se anuncia un incremento del 30 en algunos de sus baremos, ya ahora, pero siguen siendo insuficientes. Volvemos a niveles adquisitivos de 1992 y muy lejos de la equiparación con las indemnizaciones a los profesionales de la justicia gratuita que prestan sus servicios en las comunidades autónomas que no la tienen transferida. Al menos esperamos que a partir de ahora se pague a los profesionales en tiempo y forma. Tampoco se desprende del presupuesto ningún impulso al registro civil. Sobre la corrupción solo vemos que defienden la potenciación de la oficina de recuperación y gestión de activos, aunque le dan el mismo presupuesto que el año pasado, pero nada más. No se potencia como debería a la fiscalía anticorrupción. Está claro que faltan medios para luchar contra vale, la corrupción. Terminando, señoría. Termino. Tampoco vemos cómo va a resolver este presupuesto que los juzgados uniprovinciales hayan Solo hayan gestionado 30.000 demandas de las 250.000 recibidas. En definitiva, estos presupuestos son un nuevo parche porque ni mejoran la formación de nuestros profesionales, ni son suficientes para luchar contra la criminalidad organizada y la corrupción, ni ofrecen medios materiales y humanos indispensables para que la justicia funcione en España como debiera. Mucho trabajo tiene por delante la nueva ministra de Justicia, pero con estos presupuestos difícilmente podrá cumplir las expectativas. Gracias.